hola qué tal cómo estás respondiendo a la pregunta de un amigo en este tutorial adaptaremos logotipos y figuras a cualquier imagen empecemos en Illustrator con la herramienta de selección o la flecha negra voy a hacer esto clic y arrastro para seleccionar los objetos voy a poner control c me voy aquí a photoshop y voy a poner control B pequeña vas a asesorarte que sea como un objeto inteligente y que esta opción no esté activada damos clic en ok el objeto viene bastante grande Alt, clic y arrastrar para achicar desde el centro o agrandar hacia afuera cualquier objeto. Yo lo voy a dejar por ahí más o menos. Muy bien, si estás en versiones inferiores a la 2019 en Photoshop, debes presionar Shift y Alt al mismo tiempo. Cuando tienes el tamaño correcto, damos clic acá arriba en el visto. En el panel de capas, vamos a trabajar de manera directa con los modos de fusión para buscar un modo de fusión que se adapte a nuestro requerimiento nosotros les vamos a dejar aquí en sobreponer eh, te quedó muy bien ok si quieres darle un remate un poquitito más suculento te recomiendo estilos de capa bisel y relieve lo que tendrías que hacer en este momento es probar con algunas opciones que tienes aquí para que pueda realmente quedar muy bien y se adapte tu logotipo a la estructura del cristal vamos a dar clic en ok en este siguiente ejercicio ya tenemos pegado el objeto el logotipo y vamos a poner control T otra vez nos vamos a ir a una esquina y lo vamos a rotar. Ahí para que tenga la misma secuencia que... Eh, doble clic para dar clic en OK. Para que tenga la misma secuencia o la misma rotación de la agenda. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí también ya tenemos pegada la imagen. Vamos a poner Control T. La vamos a hacer un poquitito más pequeño. Ya sabes, tienes que presionar la tecla de, de Option o de Alt en un PC. Doble clic para aceptar los cambios. Pones Control T y con clic derecho... Vamos a trabajar con la opción que dice ceñir. Aquí vamos a tener muchísima paciencia porque de, desde arriba vamos a tener que ceñir y adaptar la imagen de acuerdo a la perspectiva con la que estemos trabajando o la que queramos adaptar la imagen a cualquier objeto, a cualquier figura. Bueno, vamos a hacerlo por ahí, por ahí. Vamos a tener mucho cuidado, como te digo, necesitamos muchísima paciencia. Una vez que crees ya tenerlo, déjame poner un poquitito más acá. Obviamente por cuestiones de tiempo lo voy a hacer un poco rápido. Cuando ya quieres tenerlo, simplemente das clic en OK o das clic en el visto que se encuentra en la parte superior. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con este texto y le vamos a hacer un efecto de perspectiva. Si ponemos Ctrl T y das clic derecho, no se va a activar la opción de perspectiva. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Mira, con el texto seleccionado lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Sobre la palabra Firulize, que vendría a ser el nombre de la capa, clic derecho, y lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Control T, clic derecho, perspectiva. Vamos aquí a una esquinita, clic arrastras y ahí puedes generar este tipo de efectos. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Enter para aceptar los cambios. Me voy aquí a esta última opción que está acá. Y voy a hacer esto, mira, Control T otra vez, clic derecho y ahora vamos a poner sesgar. El sesgado obviamente va a ser desde una esquina y va a ser exactamente lo que quieras realmente hacerlo aquí distorsionarlo como mejor te guste esto ya es full paciencia full creatividad damos clic en el visto nos vamos otra vez al panel de capas estilos de capa trazo en trazo nosotros vamos a elegir un color blanco con tamaño de 4 píxeles clic en ok para poder lograr este tipo de efectos muchas gracias luis david herbas y a todos los que siguen este canal muchísimas gracias